Sí, señor. Sí. Ah, qué va chingada, Me vas a poner... No creo pinche quemajo que A la de en medio todavía. Ah, no, ya, ya, ya. Ya está, ya está. Dime, ¿te molesta? ¿Ya no te gusta que te dé el sol o qué? <risa> te voy a decir una cosa. Tus pinches cámaras añaden arrugas, güey. <risa> <risa> añaden. Porque Entonces, mira. Son 8K. Mira. Uy, ya se les subió. Ya no tienen que vean sus ojos. Porque los tiene dilatados, porque Ay, no sé qué tipo de sí, droga wey. se está consumiendo en Los Ángeles. Te voy a decir una cosa, estoy consumiendo la droga de la felicidad. ¡Ay! Sí. ¡Cálmate! Del ejercicio diario. ¡Ay! Oh, ah, sí, notas? no, ya es fitness. Ya, yeah, ya. Yeah. Yogi Fitness. ¿Tú qué tal? ¡Ya lo lloran. ¡Oye, Santiago, rozando ¡Al volante con el escorpión dorado! Oigan, échame mi sombrero. Sí, claro. ¿Te regalan prueba de audio por favor? Sí, probando, dos, tres Es que, bueno oh, A ver cómo me ven ¿O qué es que me ponga el, el de palma? Probando, dos, tres, cuatro, cinco Excelente, muchas gracias Alex Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres ¿Pero cuál me dejo? Ese está, este está padre ¿Y este no o qué? No, sí está padre, <risa> pero, pero, pero ese está como del diario Sí, pues este es sí. diario, pero O sea, ¿cuál me dejo? Este no Ah, bueno, tratado ¿Eh? ellos son los más emocionadas ¿eh? <risa> ¡Uy! disculpen por ser moreno <risa> listo, muchas gracias Así. ok, hasta arriba sí. O... Es que esto no apachurra no es Le estoy diciendo a mi carro último modelo Mamá <risas> Dijiste es Alicia Villarreal Mamá móvil <risas> Ok, lo bueno es que esto no apachurra es No apachurra no no, a, a veces es, eso es bueno Y a veces es malo <risas> Es bueno <risas> Con ustedes señoras y señores Alicia Villarreal al volante con el escorpión dorado ¡Ay! Oh, hay un hombre atrás de mí, no mames. ¿Dónde? Ah oh, no. <ríe> ¿Está chingona tu Homer, eh Homer? Es una Ram. Es una Ram, pero tipo, tipo. Se le llama. Parece, como de la sí, Homer. Como, Mopari, Moparizada. Una Dame una foto para, para el... mandársela a mí. ¿Por qué vas de luchador acá, ¿sí? Una más. hecho A ver, platícame el rol para que yo no haga comentarios pendejos y no le dé matarilia a tú. Este, ¿Has visto el que hacemos en el carro? Sí, lo vi con, con Yolanda, que la amo. Yolanda Andrade. Yolanda y Montserrat. Ah, no, pero viste cuando fui de invitado, más bien, ¿no? No, no hiciste uno en no. la camioneta con él. Es que hicimos en su programa... Yo eh, salgo con una en... pantalla verde. Sí, ya. Hicieron una onda parecida, ¿no? Sí, pero, o sea, igual para que Digo, porque yo vi tus programas de allá de, de Los Ángeles y no traías máscara. Entonces, la máscara, ¿qué simboliza para ah, ti okay, ahora? Okay. Eso es lo que... Ah, vaya, okay. ya me, me entiendes. Es que en mi late nights yo conduzco como yo. Pero aparte yo tengo un personaje que se llama el escorpión dorado. Sí, ese loco, ¿no? es lo que en El escorpión dorado siempre usa máscara. Eh, o sea, ve, ve los números este, Tiene 8 millones de visitas este, Sí, ¿no? estás escapado, si ya te he visto Y entonces, yo El escorpión eh, Me la paso como preguntando cosas Obviamente con El, el no, no lo que... que El contenido no, ajá. yo sé cómo eres ajá, ajá. Eres un Eres super fino igual que yo Eso no es pedo Mi punto es Sé tú, sé libre, yo soy libre Hay edición, me tú le das güey. Yo, yo te lo pongo de pechito Conmigo no El escorpión es medio, medio, que siempre me trago esto güey. Siempre está tirando con, la onda Oye, con la crisis que traigo, <risa> me lo traigo y bien No, no te preocupes, lo pongo acá Este, siempre está como tirando la onda eh, Siempre está tratando de amarrar navajas Eso, sí, si ¿no? sé tú y yo voy a hacer yo Sí. Y no te preocupes por el contenido <risa> Y no te preocupes, ah, eso qué bueno que me dijiste. Y no te preocupes por preguntarme cualquier mamada. Okay. Que yo soy una jodedora. Wow. <risa> Hecho. Al pool, me encanta. Escorpión al volante extremo con Yurka. <risa> ah, o ¿sabes que traes todo? ¿tú ¿De México? Sí, señor. de dónde, dónde eres, tú, güey? De la Ciudad de México, pero... Hey, mi, mi familia es de Chihuahua, mi familia materna. Pero no luchas tú, hago decir sí luchas Nah, nah, güey Yo sé que luchamos Lucho por la vida Qué bueno que me hablaste, güey Sí, <ríe> sí, güey no. grabando Cuando quieras. ¡Huevos! Aquí se le grita a la gente huevos Aquí no estás en Sinaloa, aquí no hay pedo Aquí ¿Sí? cada quien se va con su golpe <ríe> La pinche leyenda viviente El pinche boxeador más cabrón que han visto En su chingada vida ¡Así es! ¡Uno César Chávez al volante con el escorpión dorado! ¡Gente, mi escorpión! ¡Gusto saludarte! ¿Para ir prueba de audio, señor? por favor? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿me escuchas, me escuchas? 3, 4, 1... ¿Este, Alex, por favor? Sí. 1, 2, 3, 4... No. No lo traes, güey. Ya decía yo que... ¿Por qué no lo escuchas, güey? Te estás quedando sin <ríe> voz ya, güey, de la pinche... Sí, güey, ahí agrave... ¿Te apuestas mucho o no? Sí. Ahí b 5. ¡A se la se... madre, güey! Cabrón. ¿Listos muchachos? Listo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, marca <risa> sí, no. Se puede todo, cualquier palabra, ¿va? ¡Claro! <risa> <Cuando> <risa> <fuera>. <risa> ¿Qué piensas que estás en Televisa o qué? ¡Miguel Ayur está en volante con el escorpión dorado! ¡Ven <risa> oh. pa' hermano! ¿Cómo, ¿cómo estás pues? 1, 2, 3, 4, 5 Estamos Alex este, ¿Me puede regalar por favor? Audio, sí? ¿Luis? Eh, no, las, las vendo <risa> Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Empieza la diversión Bien aburrida esta va a ser <risa> Diversión garantizada, joven Sí, chingado ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá? Acá tengo eh, En esta casa tengo dos años Dos años Bebé no mames No, no increíble. Este se metió un, un pasajero incómodo, caray. Espérame, déjame lo sacamos este Ya. ¿Pero video? Ya Creo empezaron ya. los gritos, ¡vámonos! <risa> Antes de que se arrepienta. Pero, que Marcos, estés, pues es una larga historia de, de, de chavitos. De chavito yo este eh, tenía a, a mis abuelos acá. Se los trajo mi papá de Poza Rica para acá. Mi papá se regresó, mis, mis abuelos se quedaron aquí, aquí se quedaron mis tíos, hermanos de mi papá, Este, y yo venía de vacaciones acá. Y entonces puso así una, una buena. ¿O sea, allá. ¡Ya se valió madre! Sí, pues. ¡Ay, <risa> <risa> pues, oh, pinche Luis! Vienes descal vives descalzo, güey, vives en la jungla. ¡Luis Hernández, el matador al volante con el escorpión dorado! Eso, oh, mi escorpión, ¡El estuche! ¡Listo! Corta. ¿Tienes la foto para la foto? Sí. Hacemos una fotito aquí. Güey, yo creo que hicimos como dos horas, no. Sí, una hora, una hora. Mamado, güey. Sí, no me has visto el pene, güey. ¡Hijo de japones! ¡Torte! ¡Corta! Oye, güey, muchas gracias, güey, ¿no? Sí, señor. ¿Hacemos nada más una foto? abajo, sí, claro. Adiós hermosa Esto. Chingón, eh, chingón oh, gracias a ti, mi. corte. El corte! ¡Eso! ¿Qué onda? ¿A ¿Arroz tiene con, con la Yun o no? Con la Yun a las 6, con Alicia Villarreal a las 2. Ya va a bajar, hoy a las 2. Sí. Hoy a las dos. <risa> <risa> Muchas gracias. ¡Qué sí. bárbara. <risa> <risa> Un aplauso para Lisa Bradley. Apláudale ¿eh? porque si no lo vamos a quitar. <risa> Listo. Por Muchas gracias. Muy bien, chido, Muchas chido. gracias. Ay, me dio calor. <risa> ¿Quieres que te eche el arecito? No, así está bien. ¿Por que está mi su brindito? Muchas gracias van a ir mañana? Sí, salimos a las 7 de la mañana. Sí, cada Ya no está el vuelo directo. Van a Los Ángeles. Vienes a Los Ángeles, ¿verdad? Eh, estoy dividido. Mañana voy a, a, perdón, a México, a la Ciudad de México. A voy a grabar toda la semana todavía y me regreso hasta el sábado a Los Ángeles. Pues olvídense mucho en y vitamina C Sí, ya sé, sí, sí, sí. foto para familia señor? Sí, podemos hacer una fotito aquí afuera. Sí. ¿Dónde se paró? Seguimos con el grito de guerra? ¿Cuál es el grito de guerra? Ah, perdón, ¿Perdón? <risa> ¡Una, dos, tres! ¡Peluche de la estuche! Estuche! No. ¡Ay, Se les no hagas eso! Se me paran los ojos Ya, mira. Dios mío <risa> ¡Corte! <¿Qué>? <risa> ¡Listo! <risa> ¡Oh, my God! <risa> Estás muy cagado Muchas gracias Gracias, Alejandra todo es de broma, ¿eh? <risa> no, acostumbradísimo. Ya sé, ya sé. Peluche en el estuche. Otra vez, pero que si te salga bien, pues estás bien, Pete. Una, dos, tres. Peluche, Peluche en el estuche. <risa> Hasta, síganlo en las redes sociales. Así no, de, de pinche dichar a distancia. Ah, a distancia, pendejo, ya. Ya, güey, no te digo, güey, al rato me van a vetar de todos lados, güey. Corte. Corte. <risa> <¿No> hacemos la, <risa> la Sí, se sí, sí, llame. Muchas gracias, güey. No, a ti, cabrón. Es una mamada, güey. ¿Qué te iba a decir, güey? ¿Y a ustedes no le traen...? Pues es que tú trabajas solo, ¿no, güey? O sea, eres independiente. Sí, no, o sea...